Hola, esta es la demostración del cliente Android del proyecto web 4.0, lanzamos aquí el servidor y nos vamos al emulador, lanzamos la aplicación y aquí tenemos la interfaz. Hola, ¿qué tal? Nos pregunta, pues bien, escribimos hola. Y nos contesta desde dónde desea partir. Pues bien, por ejemplo, Madrid. Enviar. Hacia dónde desea ir. Bien, pues por ejemplo, vamos a escribir Cuenca. ¿Qué día del mes desea partir? El 12. Y ahora nos pregunta: ¿en qué mes desea partir? Pues, por ejemplo, a agosto. Bien. Aquí nos pregunta: ¿en qué año desea partir? Escribimos 2012. Enviar. Y nos contesta lo siguiente, Tren procedente de Madrid con destino a Cuenca, con salida a las 8.28 y llegada a las 11.29, precio 18.90 euros. Bien, pues eso es todo.